Bueno, el, el, el tema central de hoy, déjenme, ustedes lo tienen ahí, pero déjenme poner, ponerlo en, con, en contexto, ¿no? Precandidatos presidenciales del PLD y del PRM gastaron en 75 días 529.1 millones de pesos en lo que va de campaña. En solo 75 días, los 11 precandidatos presidenciales de los partidos de la Liberación Dominicana, PLD, y Revolucionario Moderno, PRM, gastaron 529 millones pesos con 32 centavos en la promoción de sus aspiraciones de cara a las elecciones del 2020. La cifra la revelan los informes que presentaron los postulantes el pasado viernes 20 de septiembre ante la Junta Central Electoral para cumplir así con el primer reporte de gastos y egresos del periodo de la precampaña que inició el 7 de julio pasado. En los mayores consumos incurrieron los precandidatos del PLD encabezado por Gonzalo Castillo Terrero, quien utilizó <ríe> Te gustó ese. <ríe> quien utilizó 269,683,427 si pesos al corte, con por encima de los 300, con ¿no? 50 centavos. En su promoción, seguido de Leonel Fernández, que utilizó para esa misma causa 177 millones 288 mil 443 pesos con 40 centavos. Mientras que en el PRM, los mayores gastos recayeron en el precandidato Luis Abinader con la suma de 43 millones 300 mil 86 pesos con 10 centavos, seguido de Ramón Burgos, quien utilizó 9 millones... Eh, 700 mil pesos e Hipólito Mejía con la cantidad de 4 millones 26 mil 600 pesos. Hay maldad en ese título, amado. Hay maldad en ese título. ¿Por qué porque, porque hay maldad en ese título? Porque ese título dice. Que el ah. candidato del PLD y PRM gastan 529. Entre todos, es nos una suma Es que nosotros lo que gastamos entre todos los de nosotros, 58 millones de pesos. Bueno, pero ahí está el detalle. Los Julio. 500 son del PLD. Ahí no ahí son está de el nosotros. Bueno, pues, 43.300. Bueno. Ahora, Ahora es Hipólito está caño. Hipólito está <risa> Tacaño. <risa> Lo, lo bonito es que Equipolito. hay de los dos candidatos del PLD Cuatro millones, eso lo gastó un regidor ¿Y quién es eh, ese que gastó nueve millones? No, que pero, gastó no, Maquipólito? No, pero ese es un uh, león que nunca lo sabe Eso es Ramón Burgos ¿Y quién, ¿quién es ese? Y no es un candidato eh, ¿qué, no no que ¿Y qué gastó Maquipólito? Sí, ese, ese tira hay que examinarlo Maquipólito es un tigre gallo eh. Aquí es el único país donde un animal tiene varias denominaciones Pero, pero ah, no, mira, aquí, aquí Los datos de Lionel, ¿alguien sabe lo que ha gastado Lionel? Estamos disfrutando 27. Mire, estamos sí, 27 disfrutando un poco con eso, pero sí. la verdad que es... Pero que Leonel viene en una carrera eh, pro select, eh, de campaña mucho antes que Gonzalo. Gonzalo en 27 días que se chupe 300 millones de pesos pero que, es eh, astronómico. Pero Oigan esto, oye esto, yo pienso que... Nosotros estamos relajando con esto, pero la verdad que es, es eh, terrible pensar... El hecho de que para tú poder aspirar en un país como este, producto de cómo se ha llevado el tema político y el tema de las aspiraciones... Ay, que... Tú necesitas mínimo 5 es millones necesito. de pesos para hacer. No, pero que nadie lo tiene. Porque si Lionel ha tenido que gastar cientos y pico de millones de pesos de no liderazgo. Oye, Warner. Espérate, no, no. Es, es que se supone que el liderazgo tiene que. Tiene sí, pero que espérate, ser espérate, espérate. No, espérate, aguántate. De, de su discurso, de, de su propuesta, no de dinero. Warner, Warner. Warner. Francis. Patiéndame porque no vamos a hacer una gallera de este ¿De tema, verdad? por Dios Óigame, yo digo, es lamentable el hecho de que una gente tenga que pensar en 5 millones para ser regidor En 20 o 25 para, para ser, ser diputado o alcalde, ¿verdad? Y en una millonada para ser candidato presidencial, es increíble Miles de millones de pesos cuando es un país pobre Con muchísimas carencias y necesidades La pena. Y tenemos una deuda social acumulada que tal vez se podría hasta ir paliando con, eso, con esos 15 números. 15 escuelas se harían con ¿Qué eso. ¿Qué ustedes creen? 15 escuelas con lo de González. Yo pienso que <risa> el terrible, asunto... Eh, yo arreglo el río Jaya con eso. Sí, no, claro no, sí. el, el problema no es lo que, lo que se puede hacer con eso. Se van Hay a recordar para toda la vida. El problema es que institucionalmente eh, el Estado esté organizado de forma tal que los ciudadanos tengan que patrocinar a los partidos políticos cuando se votó la ley de, de patrocinio de los partidos políticos, lo que se pensó fue que con ellos se trataba de evitar la infiltración del narcotráfico en los sí. partidos políticos, pero todo el mundo sabe que eso es un chiste, es una burla. No se ha conseguido nada con eso. Y el hecho de que si toma una parte del presupuesto de la nación y que por ella hay que entregárselo, te habla del predominio que tiene la política sobre el bienestar de la sociedad, pese a toda la laraca que puede decir la constitución con relación a, a su intención de limitar el poder del gobierno y de proteger los derechos de los ciudadanos, invertir en partidos políticos, que no es lo mismo que invertir en la democracia, porque en los partidos políticos no se practica la democracia interna, y en las votaciones tampoco, porque ahorita ustedes hicieron referencia a que las votaciones son la expresión del soberano. Yo no creo que un soberano puede expresarse cuando su voto está condicionado por una transacción por una suma de dinero que le ofrezcan, por un cane que le ofrezcan para votar, por un sueldo que le hayan ofrecido, por un cargo, por una obra. O sea, aquí es una caricatura de democracia que hay con relación a eso y con el agravante de que no hay ninguna propuesta de ninguno de los candidatos que le vaya a poner paro a eso. Entonces, nosotros estamos metidos en un pozo negro con relación a eso que realmente institucionalmente... No se nos impide avanzar. No, no, no es posible que nosotros estemos en situaciones como esa. Que tengamos que estar subvencionando a tipos para cuando lleguen, después no se comiencen a robar Mira, de verdad. Yo creo que dentro de toda esta <coughs> crítica que estamos haciendo, hay algo positivo, y es que por primera vez tenemos ley. Y que la ley indica que los partidos o candidatos deben a esta fecha hacer una especie de informe o corte, que lo hace la Junta, y es un ejercicio importante para el camino a trillar del control financiero de los partidos. Para mí eso es lo positivo. Ahora, ¿qué cuesta ser candidato? Es lo que limita que gente buena, gente con mucha capacidad, gente que tiene... Eh, actitudes de servicios no puedan acceder a, al cargo electivo en razón de que tenga que invertir una cantidad X de dinero ahí es lo, lo grave o lo que hay que superar en la República Dominicana y que se pueda entender que por primera vez tenemos por lo menos como dijo por lo menos tenemos ley, pero por lo menos ya tenemos un primer informe de qué cuesta una precampaña para acceder a la candidatura. Después de ahí esperemos en cuánto va a terminar esta precampaña y cuánto va a terminar o en cuánto se va a configurar la campaña yo del 20. Veo, yo veo ahí una diferencia abismal. Si tú tomas los candidato del PLD 446 millones 446 millones prácticamente 10 veces más de lo que gastó el PRM que son necesarios por ejemplo Luis Abinader dice que 35 millones de pesos de eso fueron donados por empresarios el temor mío es que la DGI, DGI, DGI sepa cuáles son esos empresarios y le carga atrás a esos empresarios. Bueno, sí, es, es, que, es, que ese, es que ese es el temor que yo tengo. Cada uno, porque... Tenemos cada una cuenta abierta en el uno, banco. Escúchame, cada uno puso su inversión y de esa inversión... No, perdón. Cada uno puso el, el dinero que posee para la campaña, logrado por actividades, rifas y, y aportes, sí, sí, de los cuales se ha gastado uno, 177, pero te puso una cantidad previamente. Sí, sí, sí. El otro hizo lo mismo. De la cantidad que tiene por recaudación de aportes, Gonzalo, anda casi en los 300, o, o en los 300 millones de pesos, y de los cuales ha usado 267. Lo mismo pasa con Hipólito, que creo que son 10 millones de pesos y lo que ha usado son 5, 4 sí. y pico, o 4 y pico, el de los 10 millones de pesos per se ya tiene casi consumido los 10 millones y no se conoce, ese sí si me da pena. A mí. Eh, Burgos. No, no, Burgos. Eh, eh, <risa> no y, y yo también temo <risa> que, <foto> de... <risa> que el DNI de Yomaira Medina... Está también en eso. Eh, ...esté en eso y, y, y, y le diga al presidente y cuáles son esos empresarios, y después le corten la sala y las empresas quiebren mira no, no, de, no, no. decía no, hasta ahí no llega decía, no creo que sean tan, tan. Tú, no, tú no, no no no Fulvio yo me resisto tú crees oye no, decía claro. Honoré de Balzac está en campaña que fue bueno pero creo que esos son puntos que no debieran de, ni de tocar bueno porque no oye, lo pongan entonces oye en esto. campaña el director del DGI oye, oye oye esto decía Honoré de Balsat que fue la conciencia ética de su tiempo decía en una en un país donde hay muchas leyes es necesariamente un país corrupto, decía eso, porque tú sí. tienes que hacer leyes para intentar llevar a la regular. gente exacto, a su a su nivel ético, lo, y, penoso, y lo penoso de todo esto, amado y equipo de, de mañana, es que esos políticos que se llaman, que se hacen llamar líderes, tengan necesariamente que recurrir a estas excesivas cantidades de dinero, estamos hablando de millones de pesos millones de pesos en una precandidatura y eso es lo que ellos eh, eh, eh, muestran aquí porque yo realmente no creo en ni que gonzalo ni que Leonel que, ni que ninguno de los, de los demás precandidatos hayan gastado esa cantidad sabemos que han gastado mucho dinero y que lamentablemente en un país donde los hospitales no hay medicina donde aquí falta policía donde que faltan agentes de la DGC, aquí falta bueno donde no hay luz y que nosotros estemos hablando de, de cientos llamada. de millones de pesos gastados en una precandidatura. Eh, es, es terrible. Vamos a escuchar al amigo televidente que está al teléfono. Buenos días. Chepo, se, ah, fue, ah, se fue. Se fue. Se desesperó. Llámenos de nuevo. Que le vamos a que atender es, enseguida. ¿Qué es lo grave? Que el foco de atención para el gasto, aparte de, de la publicidad que se lleva a cabo, las. las Encuestas, son las encuestadoras, son muy costosas, se hacen prácticamente a diario, semanal y mensual. Y cada, y cada publicación tiene un costo. Sí. Es decir, que no todo es repartición. Ahora, el gran contenido de esa inversión está en que hay votantes que solamente se mueven, no por ideales sino por lo que me dan, que ahí es lo grave, que es lo que yo llamo la atención a la sociedad, que somos los que debemos de esperar ser encantados por esas virtudes, no por el dinero. y aquí está una cultura creada, Bueno, pero eso es una realidad. pero eso es lo que te digo. De este balaguer, verdad. Buenos días, adelante. Hace mucho tiempo. Buenos días. ¿Quién nos habla? Adelante. Adelante, día, buen día, buen día. Día. Eh, hola. Eh, habla una cielo dientes de entre su programa. Gracias, gracias, adelante. Y a mí me gustaría escuchar todos los comunicadores en, en el orden de que verdaderamente, como, como habló, se expresó uno de los que se expresó últimamente. Baja un poco el televisor. Que, Baja un poco el si televisor. Que que, no me está oyendo. ¿Qué gastan. Y, y en campañas electorales, sin embargo los hospitales eh, como están la mayoría con tantas necesidades, escuelas que no están terminadas, barrios donde, donde las personas se nos están muriendo de tantas necesidades. Si los comunicadores a nivel del país se pusieran a una a decir por qué se gastan tantos millones del pueblo y el pueblo con tantas necesidades. Eso no debiera ser permitido. Y si ustedes se pusieran a uno todo, como, como hicieron para lograr el 4% para la educación, en contra de esas cosas, verdaderamente eso se regulariza, porque eso es lastimoso que en nuestro país se esté yendo millones y millones Simplemente en campañas y precampañas electorales y el país muriéndose de hambre y de necesidades. Muchas gracias. Gracias por tu participación. Gracias. Mira, eh, como respuesta directa de esto, de lo que se trata es que las leyes y la constitución de un país son la expresión de una clase política dominante en un momento dado Juan vos hablaba de que en República Dominicana todavía no existe una clase gobernante, pero sí dominante. La política, Gracias. por la misma naturaleza de nuestro país, permea todas las instituciones de la República Dominicana y cualquier tipo de ley que se vaya a votar aquí tiene que contar con el auspicio de la clase política y la clase política no va a hacer leyes en su contra o que la perjudiquen. Y por esa razón, ustedes vieron que ese intento de trastocar los derechos de los ciudadanos a través de una ley electoral tuvo que ser recibida con, con el fuerte de una Constitucional sí. para desmontar un intento de la clase política por sí. hacer una ley eh, mordaza, claro, ¿no? claro, claro. ¿no? claro. Una ley mordaza. Claro que, sí. que no, no, pero, se, eh, que no eh, se le critique. Respondiéndole, nah. respondiéndole a la amiga televidente que llamó, eh, lo de que los comunicadores se pongan a una, eso no va a suceder. No, no, no. ¿Por qué no va a suceder? Porque todos tienen un interés. Todo el mundo tiene sus su, su propios intereses. Y aquí hay muchísimos comunicadores, eh, no necesariamente de San Francisco y Macorís, pero sí a nivel del país, que se han hecho millonarios a costa del Estado. Aquí hay muchos comunicadores que se han hecho millonarios. Bueno, pues sigue cobrando su trabajo, no hay ningún problema. No, no, tú sabes cómo es. No, no digo yo, sigue cobrando su trabajo. Y yo no lo sé. Yo no lo, lo sé porque yo no estoy y en ese para y paquete. Oye, a los y... diferentes gobiernos, porque también Balaguer, los no, no, lo, lo, lo hijos, no, lo hizo, lo hizo. No, no, no. Yo lo que tengo son dos días. Lo hizo impolitamente ustedes, ¿no? Que me habilité para poder hablar toda la pendejada que se me Por eso digo que no necesariamente se ha pasado. Amado, y no nos han dado un centavo todavía. Eso es lo Malo, que de todos esos cuartos no ha caído ni un chelo Pero, en el bolsillo de uno. Decía un amigo de no, nosotros... No, no. Pero para un, mal hecho, no, señora ella, Decía un amigo de si nosotros... Es una característica de este espacio de mañana en Telenor. Es, inque, es lo inque, inquebrantable de, de la posición claro. firme, abierta y decidida de ser de hacer comunicación responsable No y que recibimos aquí la publicidad pero no necesariamente que paguen una publicidad en este espacio, para condicionar significa que van a comprar la idea de ninguno de nosotros los que estamos acá, porque lo que están es comprando un espacio Ese día para estaremos, gracias no la idea ni la de opinión de Prepárate, uno que viene. aquí se hacen y se vi, van a hacer, que viene un gonzalazo por ahí para nosotros, bueno pero independientemente de las ¿Según cosas, el DNI? que decirla porque una el espacio público el espacio para publicidad decía Chiqui, decía Chiki, yo no creo no, para comprar la opinión de Sócrates bueno, ¿Por creo cuánto que? tú te la venderías, Gonzalo? ¿A qué? Yo, <risa> si te es da que yo cuánto mi opinión mensual. no la puedo vender si te da Aquí cuánto le podemos mensual. vender un espacio de publicidad Escúchame, si te da cuánto mensual no, Si Gonzalo, no. por ejemplo, viene de ti te dice, mira yo quiero que me mis qué? relaciones públicas en San Francisco de Macorís. Ah, y, y que mi cosa, proyecto. Ya otra cosa. Perdón, ¿verdad? y que defina mi proyecto y yo te voy a dar 500 mil pesos eh, quincenal. Ya es otra cosa, porque las relaciones le busca, públicas. No le necesariamente tiene, que, le ver. Que, no tiene ver. que ver. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> le está buscando. Pero es que nada no tiene que ver. Amado, tú viste cómo <ríe> <ríe> bueno, está, bueno, está matizando. Hay una llamada, señor. Está matizando la cosa, No pan el cúmico, dice el chavo. Buenos días. Adelante, buenos días. Sí, aló. Al chamo que haga llegar algo de eso, Se asustó ese que llamó ese fue. De, del té. Que llame de nuevo. No, sí. Que no sea cobarde, la gente Ay. que ya lo, no lo cierto es que no tener regulación <laughs> sobre los gastos en las campañas políticas fue uno de los motivos que creó la ley. Sin embargo, no ha tenido un efecto real en lo que es el abuso de los recursos, especialmente ahí, del ahí Estado. Está, ahí está la llamada, Desde también. el ejemplo del Estado poniendo a funcionarios públicos en campaña que debieran de renunciar sí. todos. Ahí está la llamada.